Señores, por otra parte, en el día de hoy, en lo que es la Dirección General de Proyectos Estratégicos Especiales de la Presidencia Propen y el Instituto Nacional de Estabilización de Precios Inespre y diferentes cadenas de supermercados de manera muy especial Plaza Lama, señores, presentaron a la población que podrá adquirir los alimentos de la canasta básica a bajo costo todos los jueves. Precisamente para tales fines fue firmado un acuerdo entre los directores de Propen, José, Leoné, José Nené Cabrera. Y el director de Inés Priván Guzmán y Mario Lama, presidente del Grupo Lama y otros representantes de los supermercados, Nene Cabrera, director de Propen, informó que con esta iniciativa el gobierno dominicano busca amortiguar los efectos de las crisis internacionales en los precios de los productos, dándole mayores opciones, facilidades a la población de poder comprar alimentos hasta de, mire, hasta un 30% de descuento y más de 120 establecimientos comerciales de dicha cadena. Señores, hay que resaltar aquí de lo que es eh, Nenei Cabrera con los programas especiales, el director del INESPRE, Iván Guzmán, y en este caso el Grupo Lama, de mano de Mario Lama, este importante acuerdo para poder facilitar y permitirle a la población, señores, poder adquirir todos los jueves productos a bajos precios, señores, es una facilidad que creo que propén. El INESPRE y el Grupo Lama ponen en manos de los consumidores, Producto de la canasta básica, ¿ustedes saben para qué? Permitir la accesibilidad y producto a bajos precios que es lo más importante. Felicitar este interesante acuerdo del Propen, el Inespre y el Grupo Lama para poder facilitar a las personas adquirir el producto a bajos costos con el interés que tiene el gobierno central de poder que los alimentos lleguen a todas las familias al precio más asequible para todos. Enhorabuena este importante acuerdo.